Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Samuel Martínez y estamos en la tercera entrega de tutoriales para exposición de piezas digitales. En esta ocasión yo les voy a mostrar cómo se utiliza la herramienta de Hydra, que es un sintetizador de video en, en red, donde se codifican visuales a tiempo real. Bueno, vamos a ver todas las funciones, vamos a ver un poco de su contexto para ver de dónde surge y también vamos a ver un poquito de feedback al final. Muchas gracias al Centro de Cultura Digital, a Dorín Ríos, a Canex Zapata por haberme invitado. Y bueno, gracias. Ok, ¿qué tal? Listo, entonces, bueno, iniciemos con qué es Hydra. Hydra es una plataforma libre para codificar imágenes en red a tiempo real en la que cualquier pantalla, es decir, hasta incluso la pantalla del WhatsApp o el Google Maps, o una foto, una imagen, un video de tu cámara, lo que sea, se puede utilizar como un nodo de un sintetizador de video modular y distribuido, y esto en, dentro de una web que funciona de una manera en la que se puede transmitir información o data eh, de un dispositivo a otro, es decir, como de una manera de igual a igual todas las líneas de código las puedes ejecutar con control shift enter o una sola línea con control enter si quieres ocultar el código control shift h si quieres apagar o silenciar alguna función puedes utilizar hosh y los paréntesis o el bote de basura aunque el bote de basura va a eliminar todo lo que tengas ahí después está la, la función de speed eh, global la velocidad global en la que tú puedes por ejemplo bajarle la velocidad y empezar a experimentar con una estética quizás más contemplativa y lo cual puede ser bastante recomendable. O también puedes cambiar la resolución de tu pantalla o los fotogramas por segundo para a lo mejor encontrar una estética más cercana al lo-fi o más, este, menos estilizada o más nostálgica en cierto sentido. Más pixelada eh, Hay que recordar o saber que Hydra tiene cuatro pantallas de salida. Eh, es como si tuviéramos literal cuatro pantallas que podemos ver con render y los paréntesis, seleccionando la salida que queramos ver, en este caso de la O0 a la O3, y eh, si no ponemos ninguna de las salidas, podemos ver las cuatro al mismo tiempo. También, así como tiene cuatro salidas, tiene cuatro entradas, pero en vez de una O, que significa output, utilizamos la S como input. De la S0 a la S3. Podemos apagar una entrada, con ese 0.clear y paréntesis y podemos comentar todo el código, poner, poner recordatorios, etcétera, con doble diagonal, lo cual también va a deshabilitar cualquier código que esté en esa línea este, consecuente a la doble diagonal. Ahora, bueno, yo aquí estoy poniendo que son 69 funciones en total. En realidad son menos funciones las que están documentadas en el GitHub, es decir, en donde podemos ver todo el código de Hydra, pero hay varias funciones como Hydra está hecho para que se use en Javascript, hay varias funciones de otras librerías de Javascript que pueden utilizarse en Hydra. Y yo he estado experimentado con algunas de esas en los últimos periodos, por lo que ahora las implemento aquí, se las voy a compartir. Eh, y el número es 69, pero en realidad hay muchas más. Hay muchas más por explorar, hay mucha gente desarrollando cosas, este, o bueno, proyectos propios que se relacionan con Hydra y que algunos de ellos, si utilizan Javascript, se pueden implementar a, a, este, a esta plataforma. Aquí pongo los links de... Del, del editor, del, de los documentos de las, de las funciones, de unos ejemplos de funciones también, hechos por Olivia ya que es la creadora. Y bueno, vamos primero a las fuentes externas. Eh, en este caso, primero hay que tomar en cuenta que, como mencionaba al principio hace un ratito, este, esto empieza llamando a, a, o diciéndole a la computadora o a la tarjeta gráfica que, que es, que, cuál es la entrada que vamos a utilizar, la S0, la S1, la S2 o la S3. Entonces ya cuando tenemos claro cuál es, nosotros a esa entrada le vamos a conectar una, un video o vamos a encender la cámara o una imagen o u otra pantalla. Y en este caso, este, digamos, todas funcionan igual. Se utiliza el S0 o la entrada que queramos, punto init cam, init video, init image, init screen, dependiendo de lo que queramos. Después también tenemos la función de source o de fuente, que sería la contracción de source src y con esto podemos nosotros si ya encendimos la cámara, el video o una imagen en cual alguna de las entradas podemos seleccionar esa entrada y sacarla ahora sí a alguna de las cuatro pantallas que tiene Hydra y ver eso que estamos nosotros utilizando o proyectando y solamente les voy a decir lo que hay que tomar en cuenta con cada una en el caso de la cámara hay que tomar en cuenta que si tienes otra cámara lo más probable es que vas a necesitar poner un 1 o un 2 para que seleccionar esa otra cámara, además este, para que no seleccione la que ya está integrada. Si quieres la integrada, entonces yo no le pondría ningún número o le pondría en dado caso número cero. Solo es eso tomar en cuenta. En cuanto al video y la imagen, hay que tomar en cuenta que se pueden utilizar estas ligas o estos links a imágenes o videos, pero tiene que ser el link al archivo. No tiene que ser, por ejemplo, si usamos una imagen de Wikipedia, este, no puede ser la, la liga de Wikipedia al artículo, sino la imagen en específico, y podemos cerciorarnos de eso con la terminación del link, que, que prácticamente siempre termina en un archivo, en .mp4 o mob, jpg, png, el que sea. Luego, en la pantalla, este, para compartir una pantalla, como les decía, quizás la de WhatsApp o, o la que sea, de cualquier sitio web también, este, solamente hay que usar el screen, Recordemos que cuando hay un, una función con palabras compuestas o con dos palabras, la segunda palabra siempre va en mayúscula y, y JavaScript reconoce mayúsculas, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, por ejemplo también la de initScreen funciona para, este, si queremos utilizar un video que dura mucho o que pesa mucho, quizás en vez de cargar el video directamente a Hydra que puede hacer que eso sea muy lento, este, a lo mejor hacemos una transmisión de pantalla y eso puede ser muchísimo más rápido y fácil lo único que tendríamos que hacer es adecuar la pantalla con, por, este, con las funciones de geometría es decir, hacerle un zoom, ajustarla, quizás girarla un poco para que quede bien o que solo se vea lo que queramos que se vea y bueno, para esto del <ríe> proyectar Whatsapp se pueden utilizar softwares como OBS, iPhone o Spout Syphon para Mac, Spout para Windows este, que son gratuitos, o bueno, en su mayoría son gratuitos y... Eh, y bueno, solamente para poder meter cualquier pantalla a Hydra. Este, también aquí hay una función que, donde puedes tú meter este, una librería de p5.js a Hydra. Porque, esto porque bueno, p5, eh, que sabemos que es de Processing, también está hecho en JavaScript. Entonces podemos implementar otras librerías acá. Pero en este tutorial no lo vamos a ver porque es, um, se necesitan conocimientos básicos de JavaScript. Para, eh, o bueno, de processing en específico para este, poder utilizarlo un poco más a profundidad. Pero bueno, sin embargo, se puede y ahí está la función. Eh, también se puede hacer una transmisión de lo que sea que tú estés produciendo a transmitirlo a otro, a otro navegador, otra computadora que tenga abierto un Hydra y que tenga como este, definido un nombre como servidor. Necesitamos ponerle nombre a nuestro servidor y a partir de ahí podemos transmitir eh, o recibir una, este, una señal. De, de algún servidor que tenga este esté produciendo alguna señal en otra ventana de Hydra. Aquí hay un link, lo pueden buscar. Hay un tutorial en YouTube. Le ponen en stream in Hydra y podemos este pueden ustedes probar esa función. Ahora con las fuentes internas. Eh, digamos, son inputs que son generadores de señales. La primera fuente interna que estoy poniendo en realidad es la contracción de source, SRC, donde podemos nosotros llamar o conectar cualquiera de las entradas externas o cualquiera también de las, de las salidas, pero eso lo, lo veremos más adelante, y sacarla en cualquiera de las pantallas. Pero bueno, en cuanto a las que están marcadas en verde, la primera sería la de solid, que es tener un lienzo de algún color en RGB. Bastante básico es combinar los colores y tener un color ahí este, en sí mismo, ¿no? un, un, un canvas por completo, un lienzo por completo de un color. Y después está el gradiente que su único parámetro es el de velocidad y lo único que hay que tener en cuenta con el gradiente es que en el eje X está en verde, va de una saturación, o sea un verde muy saturado a menos saturado, en Y va en un rojo muy saturado a uno menos saturado. Y en el eje XY en diagonal hay un azul prendiendo y apagando que va de azul saturado a negro. Y eso es lo único que produce, este, digamos, esta gama de colores en gradiente. Después está el shape, que es una forma que le podemos dar los números de lados que nosotros queramos. Si vamos más allá de, ¿qué será? 16. Ya estamos obteniendo algo más parecido a un círculo que a una figura como tal. Pero bueno. En este, el radio se puede agrandar o achicar eh, la figura y en el último parámetro que es suavizar, eh, ahí es lo, donde podemos nosotros suavizar los bordes, hacerlo como más, más expansivo, más, este, como más destellante o, o difuminado por decirlo así, pero al final de cuentas es una figura plana. Después está el oscilador eh, que tiene de parámetros la frecuencia, el tiempo por frecuencia que es en sí la velocidad en la que va la onda produciéndose y el color. Pero bueno, vamos a ver esto un poquito más a detalle. Tenemos un oscilador, digo, un sintetizador modular de audio y después tenemos el de video de los 70s. Y, y bueno, lo único que va produciendo es una señal, que es un punto que va de arriba a abajo o, eh, si lo vemos más de forma trigonométrica, va de menos uno a uno, ¿no? En el, en, en el caso de seno, que es, es la onda sinusoidal más común. Después, este, digamos, esta onda que se produce, el sintetizador la va a traducir, en las crestas positivas le va a añadir un color y en las negativas va a ser negro. Y eso es básicamente cómo va a funcionar el oscilador en, en hidra. Este, además, esta oscilación que está, o esta onda que se está produciendo va recorriendo una circunferencia como toda función trigonométrica y esta circunferencia este, va, se puede determinar por este, pi o por grados. El primer periodo sería de pi, y ahí, digamos, tendríamos un recorrido completo de, de, de la circunferencia, bueno, de la mitad de la circunferencia, pero en, en sí de la onda, porque cuando pasa de pi, empieza a regresar en esos mismos valores, pero en negativo. Entonces, realmente no tenemos otros valores más que de 0 a pi. De a de pi a 2pi son los mismos valores, pero en un sentido invertido. Esto lo podemos ver eh, en, en hidra, en el sintetizador, lo podemos ver aquí. Tenemos el oscilador así normalito, le voy a cambiar la frecuencia a 20, la velocidad la voy a dejar en punto 2, y le voy a añadir color en 1. Entonces vemos ya algo de color, eh, podemos, vemos bastante rojo y bastante azul y apenas un poco de verde, lo cual significa que el verde, o sea, digamos, esta, esta, esta función de color va haciendo justamente ese mismo recorrido de la circunferencia por medio de la onda sinusoidal, pero eh, con un, en los tres colores, en el RGB, pero, pero con el verde desfasado por detrás entonces si yo le agrego un 2 por ejemplo vemos muchísimo más rojo y azul y ahora sí ya vemos bastante el verde pero el rojo y azul adelantados que si seguimos en la rueda del color hasta pi en este caso 3.14 para ser más precisos el rojo y el azul ya se combinan tanto que produce un morado y el verde llega a su punto máximo de saturación. pero después si empezamos si seguimos más allá de pi a 4 por ejemplo o 5 vamos regresando, como veíamos acá en la gráfica este, de los periodos de pi, vamos regresando a los mismos valores, pero en sentido invertido. Entonces, si llegamos a 2pi, que va a ser oh, este, redondeado 6.28, vamos a llegar otra vez a blanco y negro. Entonces, solamente tener eso en cuenta en cuanto a los, a los colores del oscilador. Ahora, este, en la siguiente función, que es la de noise, eh, este, esta función, digamos, se puede entender un poco como... Eh, como ruido, pero en realidad se, yo lo entiendo más como una dinámica fluida. Es decir, que, se, que se re, incluso que se relaciona muchísimo más a representar las texturas de la naturaleza como el agua, los árboles, el cielo, etcétera, este, que, que hacia el ruido en sí mismo. Pero bueno, el ruido yo creo que tiene que ver más este, con la idea de, digamos, aleatoriedad o de, o de caos en cierto sentido, o de un un desorden más o menos, ¿no? Como podemos ver quizás en las pinturas de, de expresionistas de Pollock o de cualquiera de estos artistas. Eh, en fin, el chiste es de que en realidad noise, como vemos aquí, se puede graficar. Por ejemplo, el movimiento del agua se puede graficar y sería más o menos como hablar justamente de esta dinámica fluida. Y, y, y esto, esta dinámica fluida no solamente la vemos en el agua, como decíamos, la podemos ver también en la naturaleza, como en el, en el nivel molecular o en otro tipo de movimientos, como sería el boronoi, que es otro tipo de noise que también tiene ido implementado. Este, solamente que este, este tipo de noise va, en vez de una dinámica fluida, va entre una dinámica de distancia de campos o de distancia de puntos, donde este, eh, hay unos puntos que van recorriendo un perímetro, en este caso son cuadrados, y dependiendo de la distancia de, de estos puntos entre sí, van cambiando ciertos polígonos o ciertas sombras entre sí. Este, pero bueno, a fin de cuentas, la, el punto al que estoy yendo es entender si el noise es un movimiento aleatorio, así como el del agua o como el de la naturaleza, entre comillas, aleatorio, o, o qué es exactamente, ¿no? Aquí podemos tener, este, tenemos una gráfica eh, de seno, eh, de X, y después está factorizada, y después, si la integramos, es decir, si solamente la, la llevamos al punto más calculable o exactamente calculable o precisamente calculable de la gráfica, o sea, de la curva, eso es integrarla, este, y sumamos esa integración y factorización, obtenemos lo que parece ser algo aleatorio, pero en realidad es más bien como una dinámica, o, otra vez un movimiento en el que quizás se relacionan ciertos puntos de una manera diferente a la continua o lineal. Entonces, si regresamos un poquito a la función en sí misma, este, eh, vemos que de parámetros ambas, Noy, y Noy, tienen la escala, que es acercarse o alejarse o a, a, a, a agrandar o achicar y la velocidad este, en la que esa, esa dinámica de puntos o fluida va a estar funcionando. Solamente el boronoi es la única que también tiene una, un parámetro de fusión, lo vamos a ver aquí. Y en este caso, si yo le agrego mucho, alcanzamos a ver esos mismos, esos mismos puntos que, que les decía que van recorriendo las esquinas de un perímetro. Si yo, le, si yo le bajo lo podemos notar más y si yo le pongo ya casi cero podemos ver ahora nada más los mismos polígonos que van transformándose. Las funciones de geometría. Este, tenemos la de escalar o scale, que es lo mismo, acercarse, hacer más grande, hacer más chico, alejarse. Este, rotar, que también implica movimiento, pixelización, calidoscopio, deslizar o scroll. Y la de repetir y las podemos ver aquí en específico. En realidad solamente yo haría el punto o denotaría el punto de que rotación y deslizar son las únicas que involucran un movimiento, que van a producir un movimiento eh, geométrico, por decirlo así, dentro de lo que estamos trabajando. Las demás solamente va a ser una cuestión de ajustar o una cuestión de, por ejemplo, el calidoscopio, dividir la pantalla como en espejo o pixelizar la, la pantalla, pero también ya sabemos que podemos cambiar la resolución y utilizar como ese tipo de pixelización también por ese lado. Pero bueno, podemos hacerlo solamente en elementos específicos con esta función de pixelizar o pixelate. Este, y la de repetir igual. Podemos ir repitiendo pantallas o lo que estemos nosotros utilizando de manera pues, muy, muy este, amplia. Bueno, con la modulación son nueve funciones y la primordial es punto .modulate y nada más. Todas las funciones de modulación tienen como primer parámetro la fuente, es decir, algún oscilador, alguna cámara, este, una, una imagen un noise o cualquier fuente, cualquier cosa que produzca una señal. Y como segundo, para, segundo parámetro, algunas tienen la de cantidad. Entonces, es importante a veces tener en cuenta ese parámetro de cantidad porque puede ser que si ponemos un número muy pequeño, nos produzca algo más agradable que un número muy grande o al revés. Bueno, la, lo que significa la modulación en sí es que es una transformación en la forma. Como vemos en el ejemplo, si tenemos un oscilador vertical y lo modulamos con un horizontal, vamos a tener unas grecas. O acá en, el, en Hydra, en específico, vamos a tener, por ejemplo, un oscilador modulado por un noise, es decir, un oscilador con bastantes on, este, ondulaciones. Este, y listo. Digamos, eh, en cuanto a las, funciones, las, de, las demás funciones de, este, de modulación, la mayoría son de geometría, a excepción de una que voy a dejar para el final, pero bueno, solamente tener en cuenta que estas funciones de geometría, al igual que por ejemplo esta función tiene la de multiplicar, la de modulate scale tiene que multiplicar, y que sea quizás probar un igual, un número pequeño, porque puede ser que distorsione demasiado o distorsione de más, lo que sea que estemos nosotros intentando producir. Este, lo mismo pasa con... Este, con algunas de otras funciones como la de pixelate pero, por ejemplo, la de pixelate tiene la particularidad que a veces es necesario agregar una función de pixelate o sea, de geometría simple eh, además de, de la modulación que estamos intentando realizar este, ahora, con las demás, la de rotación la de scroll en X o scroll en Y este caídoscopio, repeat digamos, es... Este, vamos a producir, digamos, diferentes modulaciones conforme a cada una de las funciones que al final de cuentas la de Rotate va quizás a producir un giro, la de Scroll va a producir quizás un, un, una oscilación o un movimiento en el eje X o en el eje Y, el Scale quizás un poco más hacia adelante y hacia atrás, como suele hacer en la escala normalmente, y el Repeat igual como un poco en, en cuanto a la repetición de la pantalla que, de lo que estemos usando. Una cosa a tomar en cuenta con la modulación es que muchas veces, o algunas veces, dependiendo de, la, de lo que estemos utilizando, va a ser necesario que utilicemos la función de Luma, que es transparencia, en la que conserva el color de la parte más brillante de la imagen. Este, esta, esta función de Luma, eh, digamos que permite, digamos con su parámetro de umbral, permite este, que pase más esa transparencia o menos, y la tolerancia se refiere quizás a un difusor donde, se, donde entre más cercano estemos a cero va a ser más nítida la imagen y entre más lejos esté mucho más brumoso. Bueno, ahora con las funciones de fusión, digamos aquí ya es cuando nosotros podemos agregar no solo una fuente para cambiar la forma, pero sino, sino también para cambiar el color, por ejemplo. En este caso primero con la función de add, este, se prioriza el blanco y eso es, digamos, lo que hay que tener en cuenta y solamente también observar que está la, el, el parámetro de cantidad. Este, en cuanto a sub, que sería lo contrario a agregar, sustraer, este, aquí eh, hay que tener en cuenta, o es mucho más fácil, en, en cuanto a llegar a blanco, es mucho más fácil en esta función llegar a negro. Entonces, muchas veces vamos a necesitar agregar una textura antes de sub eh, ahora, con Blend este, es una fusión por opacidad, entonces esto también funciona como una difus un difusor o como un productor de niebla, digamos. Entonces va a crear como esta, esta quizás estética un poco más fantasmagórica o con un, un embarrado de, de color más o menos, o sea un, un difuminado de color eh, igual la, la función de mult también es bastante útil porque tiene esta función de, eh, este parámetro de cantidad pero eh, hay que tener en cuenta que lo que hace es, es que multiplica la luminosidad del color base por el color de fusión y el resultado siempre es más oscuro también esta se puede parecer un poquito a otra función que está aquí adelante que se llama mask pero en realidad no porque lo que, como vimos la otra este, multiplica la luminosidad del color base por el de fusión y acá lo único que hacemos es como obtener una figura o algo que nos enmascare o que, nos, o que tenga un hueco y que podamos ver a través de ese hueco y obtener quizás un color como en el ejemplo que pongo aquí del oscilador enmascado por una figura el resultado es una figura con un oscilador adentro este, bueno regresando un poco acá al DIF o a la diferencia esta función en cierto sentido parecida eh, en, a MULT pero bastante diferente el resultado, resta los píxeles de la capa base y de fusión, y el resultado es el de mayor valor de brillo. Entonces aquí no vamos a obtener tanto como sombras, sino lo que vamos a obtener son como, este, como colores invertidos y ese tipo de estética, como bastante glitchy también, este eh, y, y de hecho te, podemos obtener un resultado similar usando add, pero con la cantidad en negativo. ¿no? Hay, también hay que observar que en esta función de diff no está el parámetro de cantidad, entonces no vamos a poder nosotros calibrar o modular o, o aperturar este, esa, esa fusión y listo, no la podemos calibrar en ese sentido. A menos de que agreguemos también, como veremos acá, este, la función de luma, quizás puede ayudarnos a calibrar esa fusión que estamos buscando. En este caso, la, la, la función de layer es literalmente poner una capa encima de la otra y si no tenemos una transparencia, lo único que vamos a ver la, va a ser la que está encima, así si sea lo que sea, entonces es necesario utilizar prácticamente todo el tiempo la función de luma para que si hay negro ahí la, se pueda ver las dos este, cosas al mismo tiempo, ¿no? como en el ejemplo que aquí pongo. Um, y bueno, sí, también quizás pues, se pueden ver más cosas además de solo el blanco o el color, e incluso se puede mantener el negro si le bajamos este, quizás el umbral o le subimos el umbral dependiendo de lo que estemos buscando. Pero gracias a esta función se puede usar esa como manera de calibrar la fusión en la que estamos utilizando estas funciones. Um, y bueno, por último, en este caso de las funciones de fusión, hay un, un, un, un uso experimental donde podemos utilizar cualquiera de estas funciones de fusión, pero añadiendo un color en RGB utilizando los corchetes y bueno, el primer valor sería eh, rojo, el segundo verde, el tercero azul y digamos esto en general o esto en teoría porque en realidad cuando las usamos, y, en, y dependiendo de lo que estemos usando, las funciones que estemos utilizando, va a producir quizás a veces unas cosas un poco más impredecibles, por eso también lo recomiendo. Bueno, ahora vamos a ver funciones matemáticas y una función de tiempo. Estas funciones se utilizan para cuando no queremos solamente tener un solo valor en alguno de los parámetros, sino varios. Este, en este caso por ejemplo con la función de secuencia de tiempo, en vez de que tengamos un número fijo como 0, 1, 2, 3 o el que sea, este, podemos utilizar ese, ese paréntesis, ese signo de igual, ese signo de mayor que paréntesis time y en vez de tener el, el 1, el 0 o el que sea, puede ser, va a ir de 0 a infinito este, constantemente y entonces va a estar como todo el tiempo en movimiento donde sea que nosotros pongamos esta variable de tiempo eh, se puede utilizar en cualquier función, en cualquier lugar donde puedas poner un número puedes sustituir ese número por esta función y la puedes calibrar también dividiendo, o sea poniéndole una diagonal al final después de tiempo por ejemplo entre 2 entre 4 o multiplicarlo con un asterisco por 2 por tres, por 4 si lo queremos más rápido o más lento este, bueno, eso en cuanto a cero, a infinito, si queremos esa secuencia. Pero si queremos otro tipo de secuencia, podemos usar secuencias trigonométricas. En este caso, es usar el mismo paréntesis, signo de igual, el signo de mayor que, pero en vez de time, utilizamos el mat.sin, si queremos seno, punto cos, si queremos coseno, punto tan, de tangente, si queremos tangente. Y este, adentro, ponerle time, para que vaya de menos 1 a 1 en el caso de seno y coseno. Y en el caso de tangente, de menos uno, punto y cacho, a... 1 punto y cacho, ¿no? Solamente hay que recordar que tangente, bueno, pues va así y cae. Va así y cae, y en cambio las, las ondas son sinusoidales en seno y coseno. Ahora, además de estas funciones matemáticas trigonométricas, también están todas estas otras funciones, que en realidad no me voy a, no me voy a detener mucho a explicar cada una de ellas, solamente aquí, por ejemplo, pongo algunas gráficas de sale de floor, de absoluto, este, que va a ser lo mismo utilizar la variable de tiempo en sí mismo, pero bueno, solamente como para que puedan ustedes experimentar si quieren un resultado diferente. Bueno, por último, en estas funciones matemáticas tenemos una función de random, que se utiliza igual, no paréntesis, signo igual, signo mayor que, más punto random, paréntesis, y, este digamos, devuelve cualquier número entre 0 y 1, ¿no? Pero esto también se puede calibrar un poco. Este, y claro, este valor random lo hace, bueno, cuando lo usas así sin calibrar, pues va como cambiando de, de valores pero lo puedes calibrar para que esté en un rango en este caso definimos una función por ejemplo en este caso le ponemos el nombre de rand la, la igualamos o le decimos que esta función es igual a, a que tiene un mínimo en 0 y un máximo en 1 significando que en 0 es apagado y 1 es prendido y, este, y después multiplicamos ese máximo menos ese mínimo, más el mínimo. ¿no? Entonces, solamente cuando definimos esa función que se llama RAND, que se puede llamar de cualquier otra forma, este, la podemos utilizar abajo, después de esa función que definimos, este, con los valores, o el rango que nosotros queremos, por ejemplo, en este caso, 0 a 3.14, que sería, por ejemplo, en el oscilador, lo único que tendría este sentido si queremos un color diferente cada vez que... Este, que, eje que ejecutamos el código. E incluso, por ejemplo, acá yo estoy graficando un randomness, en, <ríe> y así es más o menos como entendería quizás la computadora en gráfico o gráficamente el random, que sería más similar quizás <ríe> a estos experimentos de cuántica, donde pues, el punto está en todas partes hasta que lo observas. Eh, es más o menos un poco lo mismo lo que se está trabajando aquí. Bueno, entonces, ya vimos las funciones matemáticas, la variable de tiempo, y ahora por último, en este sentido de, o sea, de no tener un solo valor fijo en los parámetros, nosotros podemos utilizar estas funciones de transición donde nosotros, en vez de ir de cero a infinito, por ejemplo, con la función de tiempo o de menos 1 a 1 con las funciones este, trigonométricas, nosotros podemos seleccionar los números que nosotros arbitrariamente queramos. En este caso, para usar eso, en vez de poner un número, ponemos unos corchetes y adentro de los corchetes ponemos los valores que nosotros creamos separados por una coma, le ponemos punto después del corchete y seleccionamos el tipo de transición que queremos entre los valores. Si es fast para saltos, como para que vaya bruscamente de, de un valor a otro si es smooth para ir digamos también en saltos pero muchísimo más difuminados entre sí o is que es digamos la manera más suave de ir este entre valor y valor y esta, este is puede irse desde el lineal que es simplemente una, una de una línea de 0 a 1 así digamos en gradiente o este en un is in quad por ejemplo cuando hablamos de cuadrático Cubic, si hablamos cúbico, cuart, cuando hablamos de cuártico y quint, cuando hablamos de quíntico. Este, y se puede utilizar el in para que haga un acento en, en la entrada, o el out para que haga una acentuación en la salida o cuando va a llegar al valor, o in out para que vaya en la, haga una acentuación en ambos, en ambos entradas y salidas. Por ejemplo, podemos ver en esta página un poco, por ejemplo, el quad, que sería como la, el, la, la curva un poquito más este, nota notoria, el quart ya se, se, se ve mucho más y el kint se ve muchísimo más, ¿no? aquí está un out donde solamente va la, la, la curva hacia, hacia la salida o, o direccionada hacia la salida, o el in que empieza, si podemos ver cómo sube la, este, este, este puntito, como en out va subiendo rápidamente y baja lentamente, y acá va a lentamente y llega al final más rápidamente. Digo, aquí pueden explorar esta página y ver muchos otros tipos de, de funciones de este estilo de transición, pero solamente las que les pongo aquí son las que funcionan con Hydra. Solamente un tip les voy a dar para cuando ustedes estén utilizando código que, que implique mucho procesamiento de gráficos, ustedes pueden cambiar la resolución como les había dicho con esta función de set resolution y le pueden poner estos parámetros de JavaScript de inner width, inner height. Y lo pueden dividir entre dos, tres o cuatro para que ustedes puedan, digamos, renderizar o que su computadora pueda renderizar algo más pesado de forma más rápida. Este y solamente este es un, eh, pues sí, un tip que a veces me ha ayudado para cuando estoy utilizando mucho procesador. Bueno, entonces con las funciones de color solo hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces no van a añadir color como uno intuitivamente podría pensar, sino que van a modificar el color que ya tiene. La otra manera de añadir color a las, a las fuentes sería con una función de fusión, es decir, con blend, con add, con layer, con este, mask, o, bueno, mask no tanto, pero este, ustedes me tienen la idea, ¿no? Con otra fuente que sí tenga color, así sea un solid o si sea una foto o lo que sea, este, y que le añade ese color. No con la modulación, porque eso transforma la forma, como ya hemos mencionado, pero con las funciones de fusión. El punto color. Va de valores de 0 a 50, 255, más un alfa en RGB. Después está Shift, que es algo parecido a color, pero es una factorización de los números y además requiere de una transparencia. Entonces, este... Esta función en realidad es bastante, como un poco más experimental, eh, pero bueno, puede ser que les resulte algo de agrado si quieren obtener resultados más impredecibles en cuanto a modificar el color con el que ustedes están trabajando. Este, también están las funciones de contrast y saturate. Estas las marco en verde porque suelen ser o pensarse que son más, más simples. Y en realidad la de contrast y saturate, este, pues sí cumplen con lo que hacen, saturan más el color o lo, o lo contrastan más. Pero si lo, si lo usamos de una manera con números muy altos, eh, este, quizás puede ser que encontremos que suceden otras cosas. Quizás como, como al final estamos hablando también de ondas y de este, oscilaciones, quizás marca más esta oscilación y no tanto como tal que satura el color en sí mismo, sino, sino que satura la oscilación. Pero bueno, solamente probar con números altos quizás a lo mejor algo les llame la atención de eso. Eh, con brightness, bueno, solo tener cuidado, usarla con moderación porque es muy fácil llegar a blanco. Y con invert solo usar pues, el 0 y el 1 porque los números decimales o intermedios entre 0 y el 1 muchas veces son solo grises y pues no, no suelen ser tan interesantes. Bueno, ahora tenemos estas funciones de hue y colorama. Primero, hue eh, va de solo de 0 a 1. Y, y digamos, hay que entenderlo así como veíamos en el oscilador que vamos a ver una, una rueda del color, una circunferencia de color, donde no tiene sentido poner más allá de pi, porque ya estamos repitiendo los mismos valores que estaban antes de pi, este, más o menos pasa aquí lo mismo, pero en vez de pi es 1. Entonces vamos a utilizar los decimales solamente en hue, realmente. O bueno, sí, en general. Podemos ver esto así, este, de RGB a HVS. HVS significando hue, value, saturation, o, mat o, o matiz, valor de brillo y saturación. Este, en este caso, por ejemplo, vemos a la izquierda el cubo de RGB donde está el rojo, el azul y el verde muy saturados que van a, al brillo, es decir, al blanco. Y nada más, por decirlo así. Este y se combinan, pero nada más. Después está el HVS y en esta sí ya vemos como la rueda del color que sería el matiz, este, donde sería ese 0 a 1, donde 0 y 1 son lo mismo y solamente va recorriendo como ese, ese gradiente de matiz de los colores. Pero también tiene un grado de saturación al igual que en RGB y un valor, entonces esa es, esa es como realmente la diferencia en el que pues aquí en HVS puede existir mucho más eh, de manera más notoria el negro. Y bueno, entonces eh, si entendemos esto de Hue podemos entender también que Colorama lo que hace es hacer una especie de translación o traducción de RGB a HVS pero a manera de un oscilador. O sea, Colorama es un oscilador en sí mismo a 20 Hz, por lo cual la cantidad predeterminada que tiene en su parámetro de cantidad es, muy, es un número muy bajo y yo suelo usarlo con números muy bajos. A veces sí suele ser este, útil, o bueno, dependiendo de lo que estemos buscando, usarlo con números altos, como 10, incluso 100, o cualquiera de otro número muy grande. Este, pero bueno, solo recordar que es una oscilación y que va del rojo, verde, azul, blanco y negro. ¿no? Ok... Listo, para terminar las funciones de color, tenemos las de posterize o posterizar, que es más o menos como volver póster la imagen. Eh, y bueno, esto se traduce como una poca diferenciación de tonos y se puede calibrar con estos parámetros de contenedores y de gama. Es bastante como, como si fueras, fuéramos a saturar un poco más este, el color o como la segmentación que hace con esta poca diferenciación de tonos es lo que vamos a calibrar con, con gama, por ejemplo. Este, después está trash que de alguna manera se puede pensar que, intuitivamente que lo único que hace es transformar a blanco y negro cualquier textura, o, a, así tengamos el color que tengamos, pero en realidad lo que hace es como una segmentación entre el objeto y el fondo, o eso es lo que pretende hacer. ¿no? Quizás esto se utiliza más de una manera más avanzada con inteligencia artificial, pero esto también lo podemos hacer por medio del de, eh, lenguaje de gráficos y... Este, y quizás no vaya a ser el mismo resultado que, <ríe> que con la inteligencia artificial, pero bueno, de alguna manera es una, una función que va, digamos, intentando cubrir esa necesidad. Después están estas últimas funciones de RGB por separado, que vuelven uno de los canales, lo vuelven una versión monocromática. Esto también es como un poco más experimental y por eso lo pongo aquí también. Este, mmm, a veces no va a ser tan intuitivo qué es esta versión monocromática cuando se utiliza, pero este, podemos intentar usarla cuando queramos otro resultado, por ejemplo sin el color rojo o sin el color azul o el verde, etc. Y bueno, también esto puede afectar en la propia modulación, porque aunque nosotros estamos transformando... Este, la forma o solamente la forma con la modulación como vamos a ver un poquito más adelante hay una manera de hacer una modulación en, este, en el color que es la última función que dije que iba a decir más adelante eh, bueno, ya estamos cerca del final <risa> este, ahora siguen las funciones de interacción en realidad solo es una se utiliza la variable de puntero que es este paréntesis signo de igual y mayor que y el mouse, si sea que lo queramos usar en el eje X o en el eje Y. Este, estas funciones, al igual que las trigonométricas y la variable de tiempo, se pueden calibrar dividiéndolas al final o multiplicándolas si queremos una responsividad mayor o menor. O si, por ejemplo, si queremos que, que nuestro primer valor sea 1, le agregamos un 1 antes de mouse y lo sumamos, este, o al revés, si lo queremos que empiece en menos "-1", le agregamos un menos "-1", más, y, y listo, ¿no? Después, eh, está la función de respuesta de audio, donde se utiliza el micro eh, primordialmente, y bueno, está igual la función de variable de puntero, eh, después está esto llamado A, eh, de audio, FFT, que se refiere como a unas cajas donde se va a segmentar, digamos, es el espectro sonoro de graves a agudos, en este caso, predeterminadamente tiene cuatro segmentaciones, es decir, siendo el cero el más, el, la, la frecuencia más grave y el tres el, la más aguda. Y se suele, bueno, esto entre corchetes, ¿no? Se elige esa caja del cero al tres entre corchetes y esto se multiplica por una intensidad. Normalmente yo recomiendo ajá, como 0.4, dependiendo de lo que estemos trabajando, va a variar mucho también, entonces esto no, no es para que se quede ahí fijo, solamente es una sugerencia en general. Este, y bueno, eh, después está, nosotros podemos ver esa segmentación del espectro sonoro con A.show y paréntesis, va a aparecer abajo a la izquierda, es, este, unos, unas barritas de volumen, digamos, este, subiendo y bajando y podemos ver qué tanto está respondiendo o qué tanto hay en graves y qué tanto hay en agudos. Este, también se puede establecer, este, es, establecer, digamos, el número de cajas o de segmentaciones eh, por medio de esta función de A.setPins y establecer el número de cajas que queramos en vez de 4, si queremos 8, para quizás un, utilizar solo un tipo de frecuencia para un parámetro en específico después podemos calibrar un poco la manera en que va a responder este el, esta reacción del audio eh, eh, con las, fun, las últimas tres funciones de set cut off y set scale esto como la primera para detectar el valor mínimo y la otra como por si queremos que esto se, se haga mucho más grande o mucho más pequeño. Este, y también quizás la, mi preferida sería la de set Smooth donde este, vuelve o suaviza estos saltos entre valores que tiene del volumen los, los hace más, más suaves y en cierta forma más armónicos. Y listo. Ahora, por último, este, tenemos feedback en código. Feedback es un concepto y un fenómeno ampliamente este, experimentado y que se relaciona, yo diría, con cualquier tema de conocimiento o de praxis en la vida. <risa> Entonces, a mí me encanta. Eh, básicamente, es utilizar una salida como entrada y esa es como la forma más exponencial de utilizar este, el feedback adentro de Hydra. Eh, lo podemos ver en la tercera línea amarilla donde vemos que la entrada, donde está el source, estamos utilizando la salida, que es la misma salida que tiene, ¿no? Este... Aquí yo pongo como una recomendación de cómo se puede utilizar o empezar a hacer experimentos en Feedback, y la primera recomendación sería utilizar primero una, una textura que nos guste, ponerla en una salida que sea diferente a la de, a la, a la, al, al bucle donde vamos a, a, a abrir este, este bucle de retroalimentación, y este añadirla con una función de fusión como aquí hasta abajo aparece con punto blend, por ejemplo, ahí aparece el o 1, que sería meter como en la función de fusión este esta textura y empezar a jugar quizás con algunas funciones de geometría, pero en valores muy pequeños, ¿no? Como digo al principio hasta arriba, digo en valores muy muy pequeños, porque esto es exponencial. Y esto, digamos, si tenemos un 1 que normalmente usaríamos en una función eh, geométrica eh, a lo mejor necesitaremos usar un 0.01 para que no sea tan drástico y nos lleve a un caos, a un negro, a un blanco de manera así arrebatada. Entonces, este, es experimentar con números muy pequeños, abrir un bucle y ahí meter texturas y combinarlo con funciones geométricas o de modulación también. Este, hay algunos trucos, digamos, este, por ejemplo... Eh, usar transparencias, muchas veces puede ayudar con Luma este si utilizamos Ledger eso seguro lo vamos a necesitar eh, en fin digamos ir probando con números pequeños y a ver qué, qué nos va apareciendo la otra forma de hacer feedback es por medio de modulación como sabemos el primer parámetro de, de la modulación es una fuente entonces si ponemos la salida como fuente ahí mismo creamos un pequeño bucle aunque estemos usando un oscilador como fuente principal no importa podemos crear después con la modulación este un, un bucle de retroalimentación y empezar a jugar con ello solamente que igual que con como en el bucle digamos este normal o grande desde donde ponemos desde el inicio la entrada la salida como entrada en este caso también necesitamos utilizar eh, en el mejor de los casos números muy pequeños en el parámetro de cantidad o intensidad para uh -huh. que no nos lleve a algo muy muy muy caótico o muy pues muy estropeado a menos de que eso es lo que queramos ¿no? <risa> y bueno aquí hay una cosa en particular que les dije que dejé este después para después y es la modulación de color o de matiz uh -huh que existe y que digamos rompe con esta regla que la modulación es solo en la forma y es la, la función de modulate hue. Eh, esta función es la única que funciona con este, feedback o adentro de un eh, bucle de, de retroalimentación y, este, y es recomendable utilizarla con valores muy altos o muy pequeños, incluso negativos. Inclus y bueno, se recomienda también utilizar, este, por ejemplo, luma no. o utilizar este, otras funciones de fusión para ver y pues así, así ir haciendo pruebas de cómo podemos ir este, digamos transformando el color pero bueno esta transformación sucede a modo de dirección y bueno acá otro tip que pongo es que se puede utilizar layer y adentro una máscara no este igual con, con la con la función de luma y, y quizás crear ahí una estética de chorreo, de desbordamiento. Este, también otra manera de hacer feedback, que no lo pongo aquí, porque en realidad no tiene ciertas particularidades en específico, pero también se puede hacer feedback con las funciones de fusión. Y como sabemos, las funciones de fusión es como añadir capas, es modificar el color o añadir color, y si utilizamos igual la salida como entrada, ahí podemos utilizar también o abrir un, un bucle y comenzar a probar estas cosas y empezar a abrir... O romper esta idea de inicios y finales, de linealidad, etc. Y este, y llegar a lo impredecible, a los desbordamientos, a texturas un poco más paradójicas, o, y que de alguna manera se sienten un poco más reales, o eso es lo que yo he escuchado también de otras personas, este, y, y como, pues donde uno quizás se puede identificar más, o puede sentir la transmisión de ciertas sensaciones mucho más clara y directa. Este, Aquí pongo un pequeño ejemplo. Eh, vamos a verlo rápidamente. Tenemos este oscilador, que es este mismo que está aquí. Tenemos, lo tenemos enmascarado por un rectángulo. Y después le vamos a añadir el modulate hue. Eh, y, y vamos a ver qué pasa. Podemos ver que aquí ya se empieza a distorsionar un poco y mandar a diferentes direcciones el color. ¿no? Y si le ponemos quizás el scroll, eh, digamos con estos valores, este, quizás ya podemos empezar a ver eh, otro tipo de, de comportamiento. Y bueno, hasta aquí yo dejo mi tutorial, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias al Centro de Cultura Digital, muchos saludos a Dorin a Kanek, a todos, a todas las personas, a todo ser que esté conectado en este momento, eh, les mando mucha energía, muchas gracias y nos vemos pronto.